¡Los <tose> pilares! El mensaje que traemos es reciclar, reutilizar, contribuyen nuevamente y utilizan menos los aparatos electrónicos. Después el niño fue elaborado por dos personas que fabricó en tres semanas con los siguientes materiales, carrucos, grasa, bolsas, bolsas de plástico, papel, entrada, silicón caliente, tapas, alambre y cartón. Muchísimas gracias. Yo vamos a presentar a Rafiki, esta comparsa está hecha por personas de la colonia La Peña que está inspirada en la película del Rey León. Y aquí nos comentan que es un proverbio de los indígenas norteamericanos lo que trae como mensaje solo después del último árbol sea cortado, solo después que el último río haya sido envenenado Solo después que el último pez haya sido atrapado entonces nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. Hay que darle un fuerte, fuerte aplauso a estos hermanos representantes que pudieron realizar este hermoso rapido. Bravo, un aplauso por favor. Hoy en este día estamos viendo carros alegóricos bien bonitos. Los cuales... Que quieren la canción de la chona dice, porque quiere bailar. Quieren verlo bailar, pues y las manos arriba, venga. Hey, hey, hey, hey. Hoy en esta tarde su nombre es Cascabelito y fue creado a base de carrizo, hilaza, y grudo, papel, pintura Envolturas de sabrita, tapa roja, tela y sobre todo mucha alegría Mi tiempo de elaboración fue aproximadamente un mes Y fui creado con dos personas para sacarle una sonrisa Y recordarles que la vida es un colocándola así en una de las más completas a nivel estatal por los servicios otorgados. El día de hoy presenta su carro alegórico con pacientes y personas para invitarlos a ser parte de esta noble causa. Hay que de un fuerte aplauso. Un fuerte también. aplauso para todas estas personitas, por favor. Así es estos de paro de listo y de andamos Vamos a brindarle un fuerte aplauso al grupo de bastoneras desde San al Aldama, sí, desde San al Aldama, bastoneras. A esas pequeñitas que vienen también bailando. Otro para estos, y estos chicos que vienen de una secundaria, la secundaria I'm gonna go to the y la consideran también el mensaje del bosque. Lo llaman igualmente a ver ustedes así. Ayúdenme, Julian y Coladorina. Lo llaman Zapapolotti. ¿Sí si uno lo dije bien? ok, hay una persona que si no lo pronuncia bien que significa mariposa sagrada y la asociación de Sophie -si de sal, de la belleza, de la luz y de las flores la Primaria Miguel Hidalgo Bienvenidos al Carnaval Mischiaguala 2020 ¿Y dónde está el aplauso de la gente? ¿Dónde quieren sombreros? ¿Dónde están los sombreros? A ver, donde vamos. Bueno, Marce que están levantando la mano les va a hacer llegar un sombrerito A ver Marce Vamos, a ver dónde están Ay, levantando manos, las manos, manitas manos, las manos. Ahí va nuestra invitada de honor el día de hoy directamente Ay, desde madre, Colombia de... para todos ustedes de Tuní, ¿verdad? La escuela primaria que hoy nos visita aquí en el carnaval de Miskiahuala 2020 y que a través de la cámara de MKR Miski Radio lo están viendo ahí en sus casitas para toda la gente que no lo pudo ver aquí en vivo, aplausos, estamos viendo una mariposa muy hermosa Los pavorreales en esta ocasión el material que se ocupó para esta elaboración de los pavorreales bolsas de cemento, carrizo, tubular, varilla, engrudo y laza, pintura, tela, resistol, diamantina, madera, tornillos, viola, homis y botellas de plástico. Integrantes cuatro, representante Israel Pérez Jiménez. La descripción del el, el pavo real es una ave muy hermosa y popular dentro del mundo. Son animales de una belleza igual. Su elegancia, su esplendor hace que sea una ave especial que no pasa desapercibida por ningún lugar en la naturaleza está la preservación del mundo entonces en este momento hacemos la invitación para que todos disfruten este carnaval de todas las sorpresas que en fin les está dando a todos, parte del municipio, a sus hijos aprovechemos esta oportunidad por favor de entregarla bueno en este momento está pasando directamente por frente Mío, pasión carnavalera tonatzin ¿Sí la dije bien? ¿La Sí, quita? sí toda. La... Sí. Ok, démosle un fuerte aplauso. Así es, pues, y también nos damos la bienvenida. Este hace parte de la escuela primaria Pedro María Anaya, en municipio de Las Guapas. Se por los alumnos y los alumnos que cursan el primer año hasta el tercer grado escolar, niñas y niños que han sido traducidos por la danza a aquella revoltada y costumbre tradicional de los pueblos y las gentes. La dirección de la organización de cargo de profesor Marco Antonio Daniel Jiménez, que se encuentra como vocación en la vida de, dif de difundir la cultura del hermoso estado de Hidalgo. Estos pequeños bailarines y nos demuestran un hermoso valor típico de la entidad, Resultado como elemento de sus objetivos, nuestras artesanías y los artesanos apartados de tendencia se forma parte de la y cultura étnica de los habitantes del municipio de Tangongo. hermoso. La bienvenida a Tomás, el tren, a ver, un fuerte aplauso. El maltrato infantil causa alteraciones de la salud mental y física que perdura toda la vida. Es por eso que en la ocasión Tomás nos invita a cuidar y respirar a nuestros niños como tal por favor respeta a ellos recuerda Tomás no pasa solo una vez Tomás no pasa solo una vez en la vida, pasa todos los días materiales alambre, carrito, lata engrudo, bolsas de cartón, tapas y también en el momento todos los materiales designables. tiempo de elaboración oración un mes y medio Aplauso a la reina. Meriquito australiano. El meriquito australiano es un ave de la familia de los loros, originaria de Australia, pero muy conocida en todo el mundo. Son aves aptas para mantenerlas en casa. Son divertidas, adorables, hermosas y sociables. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al periquito australiano, el periquito australiano vino al carnaval Vizquiaguala para dar color y alegría y este gran día sin dejar a un lado aún más importante hacer conciencia sobre el medio ambiente. Okay. Vamos a darle un fuerte aplauso por favor a las a estas hermosas niñas que nos alegran Así, sigla, para todos los que lo no conocen hombre Ya me aquí, de veras ¡Ay qué bárbaro! Hola, hola, hola. Antes, Ignacio Bernal Rodríguez, Videl Holguín Bernal, Iris Serrano Holguín, Carlos Serrano, José Manuel Bernal, Yain Serrano A todos ellos un fuerte aplauso, ellos vienen de Tezcatepec A ver si nos puedes ayudar a decir un poquito de la remembranza de todo esto. Marce, por favor, tú eres muy buena para eso. A ver, a ver, lo voy a contar. Eh, Introducción. En la actualidad el maíz es el principal alimento de la dieta de los mexicanos. Y es uno de los cultivos más, estu más estudiados en la actualidad. Es el gran de importancia, conocer su origen y clasificación, así como su técnica. Para los no terrenos y consecutivamente ponernos a sembrar, ya que en esa época se desconocía la maquinaria agrícola actual que se utiliza en este momento. El árabe es un instrumento agrícola compuesto de uno una o más piezas de hierro acabado en que sirven para remover la tierra. Que hoy en día ya no vemos esto en algunos lugares, pero que hoy ya tenemos la tecnología suficiente como para que esto este alimento que es a nivel mundial, pues se lleve con frutos muy buenos, ¿verdad? Y vamos a recibir a la siguiente comparsa, Blanquita. La siguiente comparsa es La Lambada. Esta comparsa en individual está a cargo de un joven orgullosamente y valente. En esta participación nos comparte la musicalidad de La Lambada. Tema histórico de este gran festejo con habilidades ex excepcionales y fuera de serie combinando alegría y arte en su mayor expresión. Lleva cinco años practicando y convirtiendo esta disciplina del multi... ¿Huh? En parte de su vida, en su pasatiempo favorito, aprendió artes existentes de forma totalmente autodidacta, le encanta transmitir esa alegría y ese amor a las personas mediante este arte, sin duda un ejemplo de perseverancia, fuerza, amor por la vida y una fabulosa actitud. Fuerte el aplauso para esta chica que está con el UDA UDA HOP. <risa> No, Blanqui. No? Sí. jamás. Yo creo que en el momento me queda ahí en la cabeza, así dando sí. vueltas a la no. No, cabeza, no. De lado, no no. Me la... sí. A ver parte. si lo puedo hacer. Sí no, si lo puedo sí, sí, pero con una llanta de tractor. Ah, ok. <risa> ¿Y hay que buscar que se siguiente este ¿Verdad? Sí. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, caray. el mexicano en su época de oro. de Vizquehuala 2020, así es que hoy en este día lo recibimos de esta manera, Fuerte los aplausos! A menudo escuchamos que cada vez más especies de animales están en peligro crítico, y su extensión solo es cuestión de tiempo, las principales causas son, está con, elaborado con 12 varillas, Carrisco, alambre, soldadura, hilo, engrudo y, y bolsas de cemento, también pintura y cáscaras de coco. Así es que vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos artesanos que hicieron la elaboración de nuestro carro alegórico denominado Junkie el Burrito Feliz. De mis Qué bárbaros, ¿en serio? para que vean cómo está elaborado con lo que es la cáscara de coco y todos aquellos materiales reciclables así es que vamos a despedirlo con un fuerte aplauso El movimientos de un ritmo singular que solo ellos poseen hay que darles un fuerte aplauso para estos chicos talentosos de los top dance que vienen desde Atitalakia. I wanna get to comparsa con la temática de África con ritmo y sabor de garra en los carnavales de Hidalgo chicos que tuvieron que ensayar y ensayar para que les saliera súper bien su comparsa africana dance, Estudio Dance dance Dance de Antitalakia Hidalgo ¡Bravo! Blanche, por favor! ¡Arriba de las palmas y de la música! ¡Arriba! ¡Eh, eh! Hey, hey. Es el note que estamos de carnaval, hombre Estamos contentos de en esta tarde, el martes De carnaval a quienes se es que 12 a 14 años de edad mientras que los machos es rara ocasión superan los 8, sin embargo que sabe de casos de los más Particul particularmente los, los que van que alcanzan casi hasta los 12 años de estado salvaje el reloj de la celda está elaborado materiales vegetales, hilos de verdura como rapiandrilos, de hilo de carrito para con, pintura, barrigas y lazas de 7000 lazas de diferentes refrescos, tela, alambre y papel mensaje, recicla, reciclemos todo lo que tira en basura podemos hacer cosas maravillosas como el rey de la celda Alumnos de la Escuela Secundaria General Profesor David Noble de aquí de Missquiaguala, Hidalgo y a la Banda de Música de la Escuela de la Mi del mismo nombre la cual ha tenido varias facetas, la primera generación de esta fue Del año de 1986 a junio de 1988 Teniendo como director fundador al maestro Vicente Calva Calva Vienen acompañados con las porristas de la misma escuela Así es que vamos a brindarles un fuerte aplauso A la escuela secundaria general, profesor David Noble. Aplauso, por favor para todas estas gorritas hermosas que en este momento nos vienen y nos relacan directamente con sus bailes desfilando para todos ustedes fuertes los aplausos de la gente bravo Bueno queremos palomitas dulces, gracias Palomitas de a dos pesos ¿Quién quiere palomitas de a dos pesos? ¡Ah, no! De a dos por seis hey, hey, hey, hey. ¡Eso es todo, chicas! ¡Con ese entusiasmo! Hoy vienen ante todos los ojos de nuestros chichayaguadenses y toda la gente que nos visita. <tose> con esta forma apretada, la capucha de sus paparras en la cabeza, ahora está listo para enfrentar el juego. Vamos a dar un fuerte aplauso por favor, pueden adorar a su tercer punto de la febrilla, es ahora está listo de y colaborar a ¡Ah! los artistas ¡Adiós! ¡Suscríbete al grupo a todos nuestros coquetes y tradiciones! Bueno, a continuación vamos a brindarle un fuerte aplauso a la comparsa denominada Los Transformers Autobots Dice Información, en el mundo es nuestro único hogar. Cuidémoslo, dejémoslo de usar cosas innecesarias, contaminamos menos. Hay, hay que reciclar, reducir y reutilizar para así poder ayudar a nuestro medio ambiente y evitar un poco el calentamiento global que hoy en día está muy de moda. El cual no elige a quién. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Va de nuevo, nuevo transformes. ¡Otra vez, porque no lo vimos muy bien! ¡A ver, va de nuevo! ¡A ver cómo lo hicieron! ¡Ah, pero párate, no seas tramposa! Ay ay ay. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a meterle un fuerte aplauso a los transformes ¡Están, bien, están bien, muy bien, bien elaborados! ¡Y claro que sí! ¡Hay otra presentación! A ver, a ver. A ver. ¡Wow! ¡Híjole! ¡Este sí le ganó la panza! Bueno, el material utilizado para la elaboración de nuestros transformes: cartón, resistón, silicón, llantas de juguete, taparroscas, pintura, focos pequeños, garrafones de, de cloro, botellas de pet y cables. Sí. Vamos a brindarles un fuerte aplauso sí. por la elaboración sí. de su trabajo para despedirlos también. Mani Ortiz Cruz utilizando los siguientes materiales. 50 lenas de maíz, 150 casas de petrapar, peyor, dientro y con distintos colores, carrizo, varilla y lanza, soldadura, tela, pintura, luz, circo, bolsas de papel, engrudo, entre otros. El mensaje que nos trae Hidalgo Mágico, lo mejor, la mejor herencia que, que podemos dar, que podemos dejarle a nuestros hijos el amor, con conocimiento y un planeta en el que puedan vivir hagamos conciencia y de lo decidimos a salvar el medio ambiente juntos podemos lograrlo todo. un fuerte aplauso para este carro alegórico y mágico que viene representando los bordados de este largo. un fuerte aplauso en este momento hacemos la bienvenida a la comparsa Valer folclórica, de las Cuar, de Dolores Esco, Escorcia, trejo desde hace 15 años, quien ha llegado a la cooperación general de esta gran agrupación, que ha prestado importantes escenarios en el centro de la República de nuestro belísimo Estado de Guadalajara, haciendo de equipo... Con la licenciada de López Contreras y Alma Álvarez López, bajo la dirección de la Curia Castilla, Ella Sánchez Cantón, ha logrado conseguir el sacarito de la aplicación. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. los adolescentes colorados y recordamos loco nacional como parte de nuestra identidad a través de la disciplina y la perseverancia, de la respeto y la responsabilidad. Atrapa suficientemente la invitación de cada uno de los carnavales de este bello de llevándonos llevando nuestro corazón, nuestra institución. aplauso para que bailen esas chicas también. A las chicas, al grupo de campaneros que en esta tarde... Quién nos acompaña aquí en este destino en el del carnaval de Iztiaguala 2020, señores. ¡Lanzamos oh, arriba del público! ¡Qué parada lo tiene con flojera! Para que vean cómo viene para la fantástica sobrando de siempre. ¡Con este un plazo! Y caracteriza al grupo de bastoneros. Así que vamos a entrar en su foto. A esas chicas que en esta tarde nos visitan el Z Ahora de un fuerte aplauso por favor, a esta hermosa paloma. Recordemos que lo que más necesitamos en este momento es la paz para el futuro. Y ahora también vamos a darle la bienvenida a Reciclando, pintura, silicón, hilaza luces, vela y principalmente pernos de huevos. El mensaje que nos trae Reciclando es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos, es amor, conocimiento y un planeta donde puedan vivir. Un fuerte aplauso para este hermoso carro alegórico. Son de la escuela de secundaria, si no estoy mal, un fuerte aplauso para estas chicas que ya las estábamos anunciando antes, pero que pues ya viene un poquito más acá, un fuerte, fuerte, aplauso para que sigan bailando con esa emoción que el carnaval de Ischiawala 2020 nos trae, que se vea que estamos de fiesta en Carnaval Vizquiajuala 2020. Así es, todos mis en la reunión de la comparsa Valencia Uribe Cuba, Hidalgo, a cargo de su maestra de danza Dexin Perón, amenizando la danza hawaiana que quede en sus orígenes Data, data del año 300 como una forma de expresión para el pueblo hawaiano para presentar sus leyes y su historia. Esta danza se considera sagrada y era bailada en los templos exclusivamente por los hombres que dedicaban su vida a este arte. El traje típico hawaiano consta de una la larga hasta que inicia con colores que y alrededor de la pintura de diferentes colores llamativos hechas a mano de flores de colores y sus tres pequeños pompones, colocándolos bajo este, en la cabeza, portando un pequeño menacho con plumas de colores y lentejuelas de color de sus faldas. Sin embargo, el hombre, solo el hombre por una. Cada... Ahora damos la bienvenida a ballet de la colonia Veracruz de la secundaria número 323. Esta institución inicia sus actividades académicas en el mes de septiembre de 1984 en las instalaciones que hoy ocupa la CUCUCI de la Primaria Floretario. Flore, eh, su plantilla de personas es de un director, cinco docentes, dos administrativos, un intendente y tiene seis salones didácticos, una biblioteca escolar, un laboratorio, una aula de cómputo, una cafetería y una dirección. Sanitarios y canchas deportivas. Actualmente cuenta con cinco grupos. Dos grupos de primero, uno grupo de segundo y dos de tercero. Un total de 92 alumnos. La escuela a lo largo de su historia ha tenido generaciones y generaciones de alumnos sobresalientes que hoy son profesionistas. Destacados de la misma comunidad y de las comunidades cercanas. A... De, eh, lo representan, esta institución educativa actualmente es dirigida por el profesor director Roberto López Chávez, quien tiene una trayectoria de 35 años en servicio y está comprometido en la educación de sacar retos comprometidos y seguir adelante, le ponen un fuerte aplauso a estos chicos Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso Bienvenidos a venir aquí en lo que es el Carnaval de Misquihualá 2020, así es que ella viene participando dentro de las comparsas de un, de un participante hoy en esta tarde. Para todos ustedes vamos a brindarle un fuerte aplauso al al Ave Caray. Estamos viendo que la elaboración es con discos reciclables, por ahí cartones de la leche. ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás como, la, como tal la bienvenida y amigos de la infancia. Los tiempos han cambiado, los juguetes tradicionales han sido reemplazados por modernos, los menores están acostumbrados a la información, por ello hoy es más frecuente que los padres regalen videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Los juguetes tradicionales cuentan menos y los niños son sido los artilleranos. Están ahí sentados. Al, hay, hay la pirinola. Otro de mula es de un juego de la sala que se hace tirando, saltando y así y así, grabando todas sus caras en algún número y logro obtener el mayor número de ganas. El truco, es un juego de destreza que se ha de, que ha hecho este muy divertido y también es de desafiante. Este es un juego de, de madera que consiste en ganar peón, de, de onzas onza, y cuernos que ciertas reglas. El la cuernas y trompo al siguiente carro alegórico que lleva por nombre Rago de los Simples vamos a invitarles un fuerte aplauso originario de Mistirohuela de Juan de este carro fue elaborado en un lapso de mes y medio por cuatro personas su representante es Rosalba Alonso Martínez los materiales empleados para la realización del carro alegórico son los siguientes Garrizo, hilaza, varilla, engrudo, saco de cemento, pintura, silicón, calcarones, luces de led, series de luz y principalmente palomitas de maíz. El Lago de los ices Este es el plante, por favor, le damos a la bienvenida a la Comparta Pasión. Madalera. La comparta Caldión Cacabalera está conformada por tres y de adolescentes de diferentes ciudades de Rodríguez Francis, en coordinación de la maestra Ángel de Jesús Lucas y ambos originarios de Tlaxuapa y Alberto también asociado la de Cruz Club y ahora la creatividad de los hijos que estamos descubriendo cada Iguapa. La misma color que estamos haciendo de necesita movimientos fantásticos, la la los y escuchar no la tierra mensaje la nos alimenta nos sostiene nos conduce nos, nos el espacio el hombre que si así como admira ha hecho de ella símbolo y emblema de sus cualidades también se le ha perseguido matándole de diversos medios y arrojando su hábitat ya no vemos a los, las hermosas águilas pasando sobre los grandes árboles porque tampoco existen este carro alegórico fue elaborado en un lapso de un mes y, co y en colaboración con 15 personas haciendo este de, este carro alegórico muy muy hermoso vamos a... señoras y señores seguimos de fiesta No están dando regalitos aguas aguas la agarraste la, agarr... la, agarras, la agarraste viendo para otro lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Échale, bailale, baile! bailele, ¡Báilale! ¡Bailale! ¡Eso! ¡Bienvenidos a..! Bienvenidos a este carnaval naval de mi 2020. Rancho la Cruz. También queremos darle la bienvenida a Rancho la Cruz, a ver cuándo los visitamos por allá. Para que nos puedan invitar unas ricas y suculetas micheladas y le dan